Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Mangyoma. Eh, Manjoma Brothers es una agrupación que está conformada básicamente por la segunda generación de todos esos pioneros de la salsa colombiana, de Wilson Saoco manyoma de Manjoma, de Henry manyoma eh, La salsa, eh, en este caso a nivel de, de Colombia y, eh, y en muchos lugares del mundo, eh, quizás a nivel comercial a ha tenido un cambio, digamos lo que digamos que no no es que haya perdido fuerza, sino que con toda esta transformación la salsa ha venido de pronto caminando un poco más más lento. Bienvenidos. Hoy yo la verdad me siento muy contenta y honrada porque con nuestro invitado, no sé, eh, es, es muy bonito de lo que vamos a hablar el día de hoy para que ustedes estén súper conectados. Porque la música colombiana trasciende y la salsa en nuestro país se convirtió en un hit a nivel mundial, como lo ha hecho la familia Manloma por 40 años, siendo los pioneros de esta tradición musical. Y eh, no sé si ustedes recuerdan ese himno universal de los tres en el que fue parte Manjoma Maoko, eh, Wilson, Wilson ya o Saoko Manjoma, que fue un boom. Hemos gozado, bailado de una manera increíble con su música y desde el 2016 fue creado los Manjoma Brothers que están eh, trayéndonos este legado familiar que por años nos han llenado de mucha salsa increíble, así que tenemos un invitado de lujo, Adal Adalberto Manjoma, bienvenido Salí de las Islas Guayanas cuando vi la cara de Manjoma eh, eh, eh, Se fue a jugar a la orilla del mar con caraculas y las olas eh, eh, eh. ¡Mangyoma! Man oh, ¡Sí! Increíble, bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio. Chicos, muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y, y bueno, con ganas de, de pasar un rato muy agradable con todos ustedes. Y nosotros contigo, porque realmente cuando escuché esto de los Mangyomas, yo me emocioné, porque bueno, yo... Yo me considero súper saltera, me encanta y, y saber que ustedes están continuando con este legado me parece maravilloso, así que quiero que para comenzar nos comentes cómo es que surgió esto en 2016, que hoy en día son 12 personas quienes conforman esta hermosa agrupación. Bueno, eh, como tú bien lo dijiste ahorita en la introducción, eh, Manjoma Brothers es una agrupación que está conformada básicamente por la segunda generación de todos esos pioneros de la salsa colombiana, de Wilson Saoco Manyoma, de, de Henry Manyoma, y que pues ya desde hace sí cinco años hemos estado en el, en el pro de, de seguir entregando buena salsa, buena música, para las nuevas generaciones también y, y que conozcan pues que hay un, un legado vigente de más de 50 años y que es importante poderlo defender y compartir con todos los amantes de, de la salsa. Claro, y bueno, digamos cuando arrancamos con estos comienzos. Cuando, cuando surge en, en los años 70, fue un espacio demasiado reservado para la salsa neoyorquina y de Puerto Rico. Entonces, incursionar cuando llega Colombia fue algo complejo en su momento. Pero hablemos de hoy en día, ¿cómo está la salsa siendo ustedes embajadores? ¿Cómo fue esos comienzos para volver a retomar al público y que conozcan que existen los Manjoma Brothers? Bueno, pues es, es muy conocido que la industria musical ha cambiado mucho en los últimos 20 años, básicamente, pues anteriormente se contaba posiblemente pues con un apoyo de, de algo de lo que eran las casas disqueras, donde ellos pues eh, ponían todo un, un equipo, todo un recurso pues en pro de, de poder promocionar todos estos nuevos géneros. Eh, la salsa, en este caso a nivel de, de Colombia, y en muchos lugares del mundo, eh, quizás a nivel comercial ha, ha tenido un cambio, digamos lo que, digamos que no, no es que haya perdido fuerza, sino que con toda esta transformación, la salsa ha venido de pronto caminando un poco más, más lento en estas movidas, pero está allí todavía vigente, hay, hay músicos muy buenos, agrupaciones muy buenas, Colombia como tal, ha sido un país que ha, acogido este género como muy propio, no solamente en Cali, sino en Barranquilla, en Medellín, en Bogotá, el eje cafetero también está tomando mucha fuerza, y básicamente Manjoma Brothers nace con la intención de que, se, se pueda decir, estamos presentes, estamos vigentes, sabemos de que todas esas leyendas de la salsa de los años 60, 70 y parte de los 80 algunos ya han desaparecido físicamente y pues es importante poder mostrar de que todo eso que ellos hicieron en esos años, eh, seguimos eh, defendiéndolo y que de todas maneras vamos a seguir eh, aportando a que este género siga adelante y se siga consolidando como uno de los más importantes de América Latina. Increíble. Y dentro... ¿De los miembros todos son eh, de la familia manyoma o cómo, cómo están distribuidos? Cuéntanos un poquito de, de los miembros. Bueno, básicamente eh, manyoma Brothers eh, está compuesta por los hijos de los tres manyomas de Wilson, de Hermes y de Henry, ¿cierto? Además tenemos familiares también cercanos que probablemente puede que no tengan el, el primer apellido Manjoma, pero son familiares nuestros, entonces está César Aguilar manyoma Luis Muñoz Manjoma, y hemos tratado de que la mayoría pues, sean, sean integrantes de la familia, estamos combinando juventud con experiencia también, y eso ha, ha permitido de que pues, el, el grupo tenga una, una mezcla muy interesante y además de eso en su sonoridad pueda combinar sonidos no solamente de la salsa, sino aire de, del pacífico también, porque tenemos músicos que hacen folclore y, y también allí lo, lo van a poder sentir en, en el sonido de la agrupación. Sí, eso que tú dices eh, me parece fabuloso porque realmente es todo un legado y saber que es con los miembros, pues esto aún más le genera peso y nos genera como esa nostalgia y, y de paso esa emoción por querer apoyarlos, porque sean reconocidos y nos sigan llenando. De, de buena música y que nos representen como lo han venido haciendo por más de 40 años en el mundo. Entonces, esto me parece increíble porque en el extranjero aman la música colombiana. Sí, afortunadamente eh, hay países que han acogido nuestra música colombiana de forma muy, muy propia. sabes por ejemplo el caso de México, de Perú, del mismo Ecuador, Venezuela que han sido eh, baluartes para nosotros también poder mostrar nuestra música y donde algunos de nuestros grandes artistas, Joy Arroyo, Grupo Nietzsche, Guayacán, Donde eh, Cali, entre otras, han tenido mucha trascendencia. Entonces es importante también que, que las nuevas generaciones de los músicos salseos, pues eh, sigamos en este camino. O sea, sabemos que es, es complicado, pero pero creo que no, no podemos dejar perder todo, todo eso que hicieron nuestros antecesores. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo ves el tema de las tendencias? ¿Cuáles son las tendencias que hoy en día están eh, en la salsa y que viene para este género? Bueno, básicamente la salsa como género ha evolucionado, como todos los, los ritmos musicales a nivel mundial, Ahorita ve, vemos que hay mucha tendencia a fusionar. Tenemos grupos aquí en Colombia que, que fusionan ritmos, por ejemplo, electrónicos, con folklor, con el funk. Y eso es importante porque eso, eso le da una, una característica a cada uno de los grupos. Hace que, cada, que haya mucha diversidad y que cada grupo tenga una sonoridad muy propia. Y eso también es muy importante. Ahorita pues está también en auge la parte de lo que es las colaboraciones, no solamente entre artistas salseros sino que se da entre artistas de, del género de salsa con, con artistas de géneros urbanos, de géneros eh, folclóricos y eso, y eso también enriquece mucho, mucho el género y nos abre también mucho el panorama a, al público que pronto guste de, las otras, de los otros géneros musicales y eso también fortalece la escena salsera. Ah, okay. Y ahora ustedes están lanzando una canción que me pareció divina, eh, hablando de todas de todo estas como colaboraciones y, y más entre, entre los miembros, ¿no? Porque esta melodía es un hermoso homenaje a un artista de la familia que por 84 años sigue súper disciplinado, metiéndole el amor del mundo a la música y lanzaron La Flor de los Lindos Campos. Sí, te cuento que esa canción se grabó en el año 1971 por la orquesta de Rey Barreto, aquel conguero de Fania, con Adalberto Santiago, que es el vocalista principal, y como te manifestaba hace unos minutos, la mayoría de esos grandes artistas ya no nos acompañan físicamente. Adalberto Santiago es uno de los pocos cantantes originales y fundadores de las estrellas de Fania que permanece vigente. Como tú bien lo dices, ahorita el 15 de abril cumple 84 años y, y es una persona que se ha conservado muy bien a nivel de su voz, de su físico, está totalmente lúcido y bueno, como, como hablábamos ahorita con, con la parte de las fusiones, con la parte de las colaboraciones, esta es un caso muy particular, la flor de los lindos campos es... Eh, la invitación que le hace Manjoma Brothers y el homenaje que le hace Manjoma Brothers al gran Alberto Santiago. Y afortunadamente el maestro acepta la invitación, se une a nuestro proyecto. Y bueno, el resultado eh, ha sido pues muy bueno, ha tenido muy buena aceptación. Es una canción romántica, bailable, conserva pues, los sonidos tradicionales de la salsa con un sonido muy propio. Y nos ha ayudado también en, en decir, bueno, los, los grandes maestros también están interesados en que las nuevas generaciones puedan desarrollarse, que puedan seguir perpetuando el, el legado de la salsa y gracias a Dios se dio, se dio el junte, como decimos nosotros, y, y bueno, la flor de los lindos campos ya vio la luz nuevamente. Por favor, un pedacito para que la gente se emocione y vaya a escuchar de, de igual manera esta canción La busco por toda la ciudad y allí no está La busco por toda la ciudad y allí no está Me dicen que busque su querer que ha muerto ya Me dicen que busque su querer que ha muerto ya Pero yo vivo con la esperanza de que no me moriré sin que yo la vuelva a ver. <risa> Hermosa. ¿Qué tal fue el, el, el crear pues con este maestro? No sé, por ejemplo, eh, fue rápido. O o sea, porque es que es muy bonito, ¿no? El, el traer a un maestro y, y usted que les hayan apoyado, como mencionabas. Bueno, fíjate que... La canción eh, la grabamos ya iniciando el año 2020 aquí en la ciudad de Cali. El arreglo es otra, es otra combinación porque allí tenemos a Alberto Santiago que es puertorriqueño pero radicado en Nueva York y el arreglista de la canción es el maestro Efraín Chiva Wilson que es el pianista y el arreglista del, de la agrupación Los Bambán Bam de Cuba. O sea que ya tenemos tres países uh -huh. en una sola canción. Entonces tenemos a no, cuatro. Puerto Rico, Nueva York, que es Estados Unidos, Cuba y Colombia. Esa canción la, la arreglamos. Tuvimos la oportunidad de que el maestro Adalberto, en una de sus visitas a las presentaciones aquí en Cali, escuchara la canción. Le gustó la canción que se le hizo porque la particularidad es que no suena igual a la, a la primera versión. Entonces, a él le gustó eso. Tuvimos la oportunidad de que la grabáramos aquí en los estudios... Del maestro Diego Obregón, ya fallecido, que fue integrante de la agrupación hasta el mes de julio. Y grabamos el video también. Todo eso lo hicimos en un día. El maestro pues, estuvo muy, muy contento. Ya tratamos de hacer el video también pues, muy, muy sobrio. Eh, igual, pues guardando cierto respeto también, ¿no? O sea, no hay, no hay muchas luminarias, ¿no? pero sí está muy, muy concreto y que él tiene que ser también el. El protagonista de, de, esta, de esta historia de este video que se grabó aquí en la ciudad de Cali. Ay, eso me parece increíble. Además que, bueno, el tema de la tecnología también que está ayudando un montón, como tú mencionas, y que se haya podido sacar esto adelante. ¿Algunos de pronto miembros de, de, de tu familia no estuvieron de acuerdo o todos apoyaron de, de una u otra manera? bueno desde que el grupo surgió hemos podido contar con, con el apoyo de todos los integrantes y todos nuestros padres el, el único consejo que recibimos fue que tratáramos de hacer un sonido propio y tratar de, de implementar pues música propia también en aras de, de seguir eh, mostrando versatilidad de todos los los oyentes y a todas las personas que, que gustan de la salsa y eso es lo que hemos tratado de hacer con el disco que hemos terminado de grabar y que La Flor de los lindos Campos es uno de los sencillos. Ay, me parece. ¿Y qué viene para ustedes ahora? Eh, ¿Tienen pensado ya hacer colaboraciones? ¿Ya tienen trabajos que, que han grabado, que van a lanzar próximamente? ¿Cuál es ese propósito para la agrupación? Ok. Eh, el grupo básicamente en el 2020 terminó de grabar el, el primer disco como tal o sea el primer trabajo completo de manjoma brothers el trabajo se denomina soy la generación es un trabajo de 11 canciones de las cuales 9 son originales una de las adaptaciones es la flor de los mismos pocos con alberto santiago pues en, en pro de hacer el, el homenaje nosotros el año anterior teníamos pensado hacer una gira nacional de, de presentaciones pero la, las condiciones de, de salud del COVID de la pandemia pues han hecho de que tengamos que aplazarla por lo menos hasta este primer semestre del año la idea es que este año ya el trabajo completo salga a la luz este trabajo también tiene otra colaboración muy especial que es una canción que hicimos con uno de los cantantes de los Bambán de Cuba, que es el próximo lanzamiento que, que tenemos ya organizado y que también pues, creo que les va a gustar. Es una canción original que se llama Vengan Ya. Y lo importante es que ya a medida que nosotros empecemos a, a seguir produciendo música, eh, los oyentes pues, nos puedan seguir identificando, nos puedan seguir conociendo, y todos estos espacios van a ser muy importantes para que sigamos eh, dando a conocer la agrupación y probablemente pues que terminemos el año haciendo presentaciones en vivo. No, y bueno, va. A encantar escucharlos porque si hay algo delicioso es escuchar en vivo la salsa y más con ustedes que están haciendo un trabajo increíble, se nota el esfuerzo, la dedicación que le están colocando a este proyecto y pues nosotros felices de estar ahí apoyándolos y poder difundir esto porque realmente, como siempre lo mencionamos, es muy importante apoyar el talento colombiano de nuestras raíces que nos han presentado y que de una u otra manera son, son es melodía que, que es hermosa y que vale la pena que todo el mundo lo apoye. Entonces estaremos muy, muy pendientes de todo lo que venga para los mandyumas. No, hombre, muchas gracias. Y sí, de hecho, ese es un llamado también para, para el público en general. Eh, creo que la música que se está haciendo en Colombia es una música de, de calidad. Ya por lo menos podemos eh, observar que el grupo Nietzsche ha ganado Grammy Latino y Grammy Anglo, que créanme que no es, no es tan sencillo siendo una sola categoría de música latina, y eso quiere decir que en Colombia se están haciendo las cosas bien, que hay muchas agrupaciones que vienen haciendo un, un camino bien interesante, están haciendo trabajos con mucha calidad, muy variados, que eso, eso es lo más importante, que todos nos diferenciemos, y que no son trabajos planos. Entonces, creo que va a ser muy importante que el público pueda apoyar estas nuevas propuestas y las pueda conocer. No, y muchísimas gracias. No, y ah, bueno, antes de. Ah, tú mencionaste algo muy, muy importante con lo, lo de los ya que recuerdo. Y es eh, que duraron, o sea, para poder lograr este reconocimiento pasaron más de 30 años. Y era un grammy que queríamos ver hace muchísimo tiempo. O sea, hay veces que, que vemos que las agrupaciones cuando hacen un trabajo increíble, maravilloso, eh, en este tipo de reconocimientos a veces como que vemos que es un poco más el mercadeo que el reconocimiento realmente al trabajo de calidad. Y eso que te no es me parece muy importante porque pasaron muchos años para que esto pudiera y sucediera. Sí, tiene razón. De hecho, Grupo Nietzsche demoró 40 años en poder sí, lograr este reconocimiento. Han tenido que recorrer un camino muy largo, tener de pronto la pérdida de su director también hace, hace más de ocho años. Ellos tuvieron que reinventarse y creo que es uno de los ejemplos en los cuales pues, podemos encontrar eh, la mezcla de, de juventud, de experiencia, y es un grupo que tú lo ves, por ejemplo, en vivo, y es exactamente idéntico al, al disco. Eh, su montaje en vivo es espectacular, eso es otra cosa. Eh, debemos tratar de que el show en vivo sea una experiencia muy interesante para todas las personas que asisten. no eso, Esa es la diferencia que, que marcan los grandes artistas frente a, a los géneros musicales. Así es, sí, es, es verdad, debería debería hacer más eso, ¿no? Porque pues es música que nos representa y que de una u otra manera pues no nos parece que nos haya pasado tantos años para, para que esto sucediera, pero... Pero eso es un gran cambio que, se, que está pasando actualmente y que ustedes al continuar con este legado de seguro, pues esto va a ser cada vez más fuerte. Entonces pues los felicitamos, realmente nos sentimos muy orgullosos con lo que han venido realizando y traer a, a, al maestro a Alberto a, a esta colaboración. Me pareció un trabajo maravilloso, Entonces, felicitaciones. No, gracias a ustedes por, por la invitación a este maravilloso espacio. Esperamos seguir compartiendo con ustedes cada uno de estos lanzamientos, cada uno de nuestros avances y bueno, un saludo muy especial para, para todos los seguidores de Estereofónica.